Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo, iniciamos este día miércoles en la presencia de Dios y con gratitud, recuerden mis queridos hermanos, siempre, siempre darle gracias a Dios, que abramos nuestros ojos, ¿no? bendito sea mi Señor, bendito sea Dios, como me amas Señor, gracias, gracias por este nuevo día que pones en mis manos, por esta nueva jornada que me regalas, gracias Señor, no merezco que me ames tanto, pero como tú no amas poquito, tú amas todo, te alabo y te bendigo mi Señor, porque me amas, porque me consientes, porque tus caricias cada día las siento, cada día que vivo, es una bendición Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Hoy miércoles, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo del 1 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un dinario por la jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana y vi otros que estaban ahí, en la plaza, sin trabajo, y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Estos fueron. Salió de nuevo al mediodía y hizo lo mismo. Salió al la tarde, encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que están ahí todo el día parados, sin trabajar? Nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capatán: llama a los jornaleros, págales el jornal. Empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos solo han trabajado una hora y los has tratado igual que nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el buchorro. Él replicó a uno de sus amigo. No te hago ninguna injusticia. Tómalo tuyo y ve Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? O los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos otra vez tal vez a algo que hemos estado aumentando estos días. No se trata de cantidad, se trata de calidad. ¿Cuántos? No sabemos. ¿Cuánto? ¿No? ¿Qué? Sí qué tengo que hacer? eso sí con cariño con respuesta generosa aquí no es cuánto tiempo trabajamos aquí es la respuesta que le dimos al Señor tal vez algunos fuimos llamados a primera hora del día y, ya, y nos ha correspondido todo el jornal gracias Señor pero otros en su momento fueron llamados en las diversas horas del día en las diversas horas de la, de la vida cada uno querido hermano respóndale a Dios usted sintió el llamado Respóndele a Dios, no se haga loco, sea generoso, que al final eso es lo que cuenta, mis queridos hermanos. Señor Dios, danos la gracia y la valentía de ser generosos en esa respuesta. Tú has sido generoso con nosotros al llamarnos, al elegirnos. ¿Quién soy yo? ¿Por qué? Solo por amor, solo por amor te has fijado en mí y me has hecho partícipe de la misión en tu vida. En tus manos, Señor, nos ponemos. Que Dios los bendiga, los guarderos. Un abrazo para todos, queridos hermanos.